Adelante. Vez. En esta ocasión nos encontramos en la calle 2 del sector Ugamba, donde miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron un allanamiento en la mañana del día de hoy. Pero para que nos hablen más detalladamente, vamos a conversar con una de las personas que residen en esa casa. Dama, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Isabel Félix y humildemente vivamos aquí. Ellos vinieron aquí a las 5 de la mañana, tocaron, no nos dieron tiempo a abrir la puerta destrozaron la casa, acabaron con todo, no respetaron que hubiera, que hay niños menores de edad, atendemos dos niños, todo eso, la leche de los niños no la botaron, buscando, entraron dos veces, buscaron, voltearon todo, lo encontraron la tercera vez, la tercera vez, entraron otra vez, y ahí fue cuando supuestamente encontraron, encontraron su droga, droga, ellos encontraron su droga ahí ahí lo sacaron y pero lo bueno es que para gloria y honra de Dios todos lo que estábamos en la casa vimos y él mismo se lo demostró a él le dijo solo pusieron ustedes pero como aquí el pobre no tiene autoridad para hablar a quién fue que le pusieron la droga? a José Luis Paulino ¿Quién es el? el que vive aquí en la casa el dueño de la casa el inquilino de la casa porque nosotros somos inquilinos aquí entonces a él fue que le pusieron su droga ellos allanaron buscaron o sé sea, que te buscaron y, y según ellos lo encontraron a la segunda vez le encontraron, pero amén. ¿Y qué hicieron ellos? Ahí? Destrozaron, pueden pasar. Venga, vea, vea la muestra. Miren, la casa, como mire la puerta, como la pusieron. Venga, para acá adentro, pasa. ¿Cómo que rompieron ellos? eso? Ah, leones, ellos tocan y tocan. Cuando nosotros vinimos a pararnos aquí, ya ellos estaban ahí. Acabaron, ellos caigaban, ¿cómo que se llama? Rock. Ajá, exactamente. Ellos caigaban eso ahí, acabaron. Miren, mire la muestra, vea la leche, los pampers. Miren, entren para acá, para la habitación, vengan. Que a mí no me da vergüenza, porque eso lo hicieron ellos y nosotros somos pobres, pero donde quiera con la frente en alto. Vea la situación aquí. Acabaron con todo. Se encaramaron ahí. Aquí buscaron dos veces, vuelvo y os repito, dos veces y no encontraron nada. Y él le dijo: Yo aquí no tengo nada, no tengo nada, ni aquí ni en parte. Yo estoy limpio donde quiera. La tercera vez, cuando voy bien, encontraron. Ay, por obra y gracia de Dios, me la encontraron. Cuando allá afuera entraron, entran aquí allá su droga, nos quitaron el teléfono, tampoco nos permitieron de eso, nos quitaron el teléfono. Los niños menores de edad nos lo levantaron como si fueran presuntos delincuentes, nos respetaron a esos niños menores de edad. No, la cosa no es así, por lo menos den respeto a los niños. Ya Uno no tiene tranquilidad ni en su casa, mire, como voltearon toda la habitación de los niños. Pueden pasar por aquí. Estaban acompañados del Ministerio Público ellos. Sí, Andaba un supuesto como el magistrado, no sé, algo ahí, un morenito ahí. ellos andaban y entran. Nosotros, nosotros íbamos a abrir la puerta, pero no nos dieron oportunidad, porque es que nada debe, nada teme. Y nosotros no tenemos que esconder nada, pero no respetaron. Mira, los niños no lo levantaron. Nosotros tenemos dos niños aquí. También esos niños fueron víctimas. ¿Y el estado de los niños cómo se encuentra? Nervioso nerviosos están, ni a la escuela lo pudimos mandar, una en la situación en que nos pusieron la casa, mire y ellos están nerviosos todavía, La niña, eh, hemos tenido que estarle dando agua de azúcar para la niña sufrir los nervios sí, a no hacerlo, yo no me... ah, yo no, yo no sé el nombre porque yo yo no, yo sé que es un, un flaquito morenito es un supuesto magistrado, creo yo que yo no sé mucho de eso de el... no le sé decir no, no, yo no, ¿sabes? Yo no, no sé expresarle bien eso pero yo viní en y sin su allanamiento ahí supuestamente según ellos encontraron pero fue la tercera vez porque ellos entraron dos veces salieron ¿Cuándo? ellos salieron dos veces en la mañana y se, senta, se paraban ahí afuera y volvían entraban entonces la tercera vez fue que encontraron su droga porque si van a hacer su cosa que la sepan hacer que no la hagan a los públicos y también nos quitaron la privacidad de usar el teléfono porque eso de nuestra propiedad los teléfonos son privados de uno no son de ellos y nos lo quitaron los teléfonos entonces, los presuntos ladrones son ellos, los primeros ladrones son ellos ¿Son los primeros ladrones? Bien, repetimos, estamos en estos precisos momentos en el sector ugamba donde, eh, como pueden observar en las imágenes, miembros de autoridades eh, del control de drogas eh, realizaron un allanamiento la mañana de hoy y dejaron esta vivienda prácticamente destrozada. Pueden observar en las imágenes como el estado de la puerta totalmente destruida, eh, así como la vivienda todo eh, en un, un completo desorden en esta vivienda, la cual, de acuerdo a lo expresado por la dama que vive en esa residencia, eh, habían varios niños menores. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente vez al estudio.